Hola buenas, hola buenas, hola buenas, hola buenas, hola buenas, hola buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya voy a dejar de hacer el tonto, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy os vengo a traer una nueva sección al canal Y es que el día de hoy, como estáis viendo en la pantalla y en el título y en la miniatura y en donde sea que lo estéis viendo Voy a subir... O sea, voy a empezar a subir eh, unas eh, en, en una sección, voy a empezar a subir videos de Super Mario Maker 2. ¿Por qué? Pues porque es el que tengo, y porque es el que me gusta, y porque es el más actual. Aparte, está chido, muy chido, tan chido que me voy a morir. Sí. Vale, ahora sí, vamos a empezar. Como persona que tiene experiencia en este juego, os puedo asegurar que, que este juego... Hay veces que te puede dar un poco de asco y hay otras veces que, que te puede dejar más como como con una sensación de, de que quieres más. Pero bueno, en fin. Vamos a bajarle un poco el volumen al dispositivo de captura. Y así no, no me captura tantas, tantas cosas. Bueno, pues directo al grano. Voy a buscar aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a jugar este nivel que se ve bastante atractivo. Por cierto, si me veis un poco incómodos, porque estoy grabando esto desde OBS Studio, o sea, no mames. De que fuese esto videocapturadora del gato, pero bueno, en fin. Bueno, tengo una capturadora del gato, pero no estoy grabando desde el programa de, de captura del gato. ¡Ey! Una seta, una seta si sí, noto que no sé si no sé si vosotros no, lo notaréis pero al menos yo noto que los sonidos van un poco más lagueados métete por aquí che para, resetera, para que resetes esto che y ahora sí puedo subir sin problemas me la ha quitado Me la ha quitado Me ha quitado la seta Y la necesitaba Pero ¿Veis a lo que me refería con que este juego te puede dar asco? Voy a coger la seta Rápidamente No creer, no me lo puedo creer, no lo puedo freaking creer, <susurra> otra vez a retroceder, otra vez a retroceder no sabéis lo incómodo que ha sido esta parte para mí. Y la vuelvo a perder. Y sí. No bueno. Y podía subir sin, sin las tortugas. Mira todo el tiempo que me he perdido. ¿Veis lo que, me, ¿ves lo que me cabrea de este juego? ¿Veis lo que me cabrea de este juego? No. ¿Por qué habré roto esos bloques? Sí, finalmente pude llegar... Y el duelo maestro será meterse por este huequito Pero no va a perder el tiempo No va a perder mi tiempo ahora en hacerlo Así que bueno Vamos a meternos por, por este tubito El tubini ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Y ahora vamos a, a, a activar el bloque P eh, No. ¡No! No he tocado la meta. Bueno, ya, ya la toqué, ya la toqué. Ya la toqué, bro, ya la toqué. ¡Sii! ¡Sii! Vale, vamos a meterle aquí un comentario. Vamos a ponerle... tenemos nuestro comentario no ofensivo hola buenas hombre un japonés un japonés me meten aquí un japonés Lo sabéis, pero en Mario Maker Los japoneses Son literalmente las personas más asquerosas Os digo por qué El 99,9999% De niveles japoneses serán niveles troll Y el otro Y el otro como 1% son niveles difíciles De superar, y esa es la razón Por la que considero A los japoneses del Mario Maker Ojo, del Mario Maker, no los japoneses En general, asquerosos Como para estar, pa estar grabando super experto ahora, ¿no? Nuevo récord. Mira, mira tú. Mira tú que pro soy. Soy tan pro que me hago pro tips. Que me voy a hacer un pro tip con la nariz. Sí. No, ahora en serio, ahora en serio, eh, estos niveles que hacen los japoneses en el Mario Maker a veces dan un poco de asco. Sí. Eh, la aventura que te vas a pegar tú... Como sigas molestándome Por cierto, voy a agrandar un poco aquí la pantalla Vale, no ha sido buena idea ¿Cómo se desagranda? Vale, vale. Creo que estándar, así estándar está bien. Tenemos alto tiempo aquí. Oh, no, esto va a ser de los de los niveles creados por principiantes. Que ponen todo a lo random sin importar qué demonios pase. Espera un momento. No podía ser yo así, corre, corre, corre, corre, corre. Y así ir corriendo. No, no sé. El caso es que... Por mucho que pongan cosas random siempre va a ser niveles fáciles. Pero no se supone que yo estaba corriendo. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Oh. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! Nah, bueno. De chill. De chill, de chill. Os... De chill. Vamos, estuvo de chill. Está chill. Está chill este nivel, eh. Yo que pensaba que iba a ser de esos que... Que dan... Dan, dan ganas... Dan ganas de... De que... Dan ganas de que a uno lo secuestren. y A ver, así Esperamos a que los fantasmitas se vayan Che, che, che, che Che Che Oh, che, wey, che, wey Oh, oh No No lo puedo creer No me lo puedo creer No lo puedo creer Este nivel me está tomando Muchos intentos Tantos intentos, tantos intentos. No, no, no, no, no, no, y justo salen. Eh, eh, esta es la aberración de la naturaleza menos natural que he visto. Por Dios. Bueno, al menos, al menos es bueno, ¿eh? ¿Cómo hay alguien que se lo ha pasado en 12 segundos? Venga, venga, venga, este está bueno, este está bueno, este está bueno. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos así Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Vale, no ha funcionado la estrategia Vamos a hacerla así Vamos a hacerle el che Venga, venga No llego No llego No llego Mirad, a este le vamos a dar un, un no mola, porque este nivel no mola para nada. Es más, mira, mejor no digo mi opinión real, porque si no... Mi primer nivel de música. Me pregunto qué tal estará tu música. A ver, yo no sé de hacer niveles musicales, pero sé que son mejores que esto. Así que te doy un 4 de 10. No ha aprobado. Oye, espera. A lo mejor es que en la descripción dice que hay que ir... Que hay que ir hay que ir eh, solo para adelante sin correr ah bueno tampoco es que sea tan malo pero sigue siendo 4 de 10 porque no me convence del todo Eh Ah, bueno, eh... Esto como es, ¿Un... No, te la puedo creer... Y encima es contra el reloj Venga, vamos a hacerle... Vamos a hacer el dash Venga, vamos a, vamos a spamear el arco. Vamos a spamear el arco, che. Esto parece Minecraft, ya. estoy sigue, y sigue, y sigue. Me, me cachis en la mar salada. Vale, vale. No, no me la puedo creer. Venga, venga, che, che, che. Je je je je je je, corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, no, no, no, no. No, no te la puedo creer, y activa el bloque. Activa el bloque. Bueno, al menos Venga, venga. No, y justo me la quitan. Tío, tío, tío, no, no, no, no, no. Eh. ¿Cuál es el loco que se apuntó a hacer este nivel? No, no lo he hecho, no lo he hecho con timing correcto. No lo he hecho con timing correcto. Vamos. Vale, ahora sí. Tres, dos, uno, ¡corre! ¡No! ¡No, tío! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tío, de verdad. Pero hazlo de una. ¡Hazlo de una! Uh, si sí, esto es lo que yo quería hacer. No actives eso. Porque ahora tienes que volver a hacerlo. Y ahora tienes que volver a hacerlo una vez más. 90. Solo quedan 3 Me tendré que hacer unos. Unos headshots. Oh, va a ser que sí, va a ser que sí. Eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Link! ¡No! ¡No! ¡No la puedo creer! ¡La había hecho! ¡Ya casi la tenía solo me faltaba una! ¡Una! ¡Fan de cuna! Una mera planta para... para... para ganarle, tío Y lo peor es que era fácil porque yo domino a la perfección el power up de Link. Hijos de mi vida, hijos de mi amor. Vamos, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ahora no te montes, sino que. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Y ahora por último, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre, Y ahora haz así y te montas en este bloque. Venga, caminada poquito. No, no, no, no, no, menos mal, menos mal que casi me muero. Che, sí, sí, sí, sí. Che, che, che, por fin. Che, que, que, que me da un infarto. Ahora solo toca seguir el camino de este bloque serpiente. Hay una llave. No, no, no, no. No, no, está ahí, está ahí. Está ahí. No puede ser. Se me ha ido el cupa. ¡Eh, pero ahí hay otro! ¡Oh! ¡No, me la ha quitado! Yo yo que quería ir montado así como, como Goku en la nube. Pues yo, eh, así en el Koopa. Iba el Koopa y me quita el, el poder. Ahora soy invencible, bro. Tengo un Koopa. ¿Para qué quiero mm, otra cosa, bro? Nada, bro. ¡Tengo un maldito cupa. ¡Oh, sí! ¡Sí! Ay, ¡Por fin llegó! ¡Bum! Mm, ¡Oh! ¡Un millón de estrellas! ¡Che, che, che! ¡Nada, ya se fueron el millón de estrellas! ¡Nada, bueno, al menos, mal, al, al menos gané! ¡Al menos gané, eh! Algo es algo, eh. ¡Somos los mejores! Y quien diga lo contrario, no tiene, no tiene la razón en absoluto. jugar, me la voy a jugar me la voy a jugar 8 oh, esto es mira quién se consigue el récord más rápido o mira quién anda mira pues la he saltado de milagro ¿Y ahora cuál es? Ah, espera, ya sé cuál es. Esta no tiene. Esta no tiene el Goomba, esta no tiene el Goomba. Ahora si no es la, la correcta, me puedo escapar. Sí. ¿Y cuál es la correcta? Es esta. Che, pero ¿qué hace esta la correcta? ¿Qué hace a esta la correcta? ¡Ah! Che, menos mal. Eh... Ah, con razón. Se la pasó en 10 segundos. O sea que se la sabía toda. Old Timers son de ram eh, esto es un speedrun Gente, voy a bajar un poquito el volumen. Que tampoco es para tanto. El Imperio Parta 2. Vale. Por PLE33E. nombre es ese prefiero no saberlo no me lo quitaron genial genial tú qué eres Personaje, tío. Che, voy a romper los bloques aquí. Que no, no alcanza la onda, che. Nada, ya, ya la chanqueé, güey. Créanme, yo soy un jugador experimentado, eh. Oh, qué guapo, el imperio parte 2. ¿Cuándo yo la parte 3? Gente, voy a ver si puedo configurar el audio de la captura de forma que se capture al mismo tiempo. Aquí no es, entonces le tengo que dar En dispositivo de Lo oí mal, pero yo sí lo oigo mal Así que bueno Voy a intentar la forma de oírlo bien O sea, no lo oigo mal Sino que lo oigo como un poco retardado Che, esto es un nivel bonus Che Pepito Che, Luigi Vale, esto Vale, hay que coleccionar Hay que coleccionar monedas Ay, no Estos esto dan la brasa Ah, pero aquí no dan la brasa ey tiene un... ¡Tírenme algo! ¡No, no, no lo cojo, no lo cojo! ¡No! Tío, pero lo tiran para allá o para, para donde se les plazca, che. Vale, tengo que hacer un movimiento ligero a la derecha. Si es que ya se fueron, che. Si es que ya se fueron. No. ¿Y para qué la, para qué la llave? ¿Qué? ¿Qué la llave era un boss acaso era un boss fight acaso era un boss fight light oh, oh, oh, por dios estoy pasando por siete jugadores de free fire ¡Ey, jugadores de Free Fire, denme algún regalo! Gracias, jugadores de Free Fire, Free Fire, o como le queráis decir. No, me. Los jugadores de Free Fire me han quitado mi regalo y me han dado otro. Pero me lo han quitado y se han salido con la suya, malditos jugadores de Free Fire. Vamos a por ese boss fight. Solo, solo era un ending, tío Solo era un ending, tío Bueno, lo acepto Lo acepto, ni que fuese la gran cosa Pero lo acepto Vamos Oh, thank you Qué bonito mensaje Igual de bonito que a tu nivel Para eso le voy a dar un genial Porque no es tan malo como los míos Y sí, yo tengo niveles. Así que voy a, voy a ver qué asquerosidades se ocultan en esta pestaña de niveles publicados. Vale, vamos. Por cierto, si veis este nivel que se llama nivel de anuncio, es un nivel que... Iba a usar para, llamar, para anunciar mi canal de YouTube que originalmente se iba a llamar el killer 666 Sí, muy satánico, ¿no? Pero luego lo deseché porque YouTube no me dejaba ponerme ese nombre. Aseguraba que había otra persona con ese nombre. Pero yo lo había buscado un montón de veces y me decía, no hay resultados. Así que concluimos que el algoritmo de YouTube es una basura. Que no debéis crear. Bueno, gente, yo creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Así que si os ha gustado, voy a jugar este nivel de Among Us. Si os ha gustado, jugaré el nivel de Among Us, os, os lo prometo. Así que bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.